¿te gusta que te rasquen aquí? ¿Sí? ¿Te gusta mucho? ¿Sí? Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, sí, aquí. ¡Uy! ¡Ay, qué felicidad! ¡Qué felicidad! La rascación ahí. La rascación ahí. Mucha felicidad. ¿Dónde quieres que te arranque? No, no me da gusto. ¿Qué haces? aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, Muy sí.